10 síntomas para saber si padeces de un trastorno de ansiedad. ¿Piensas o crees que puedes padecer algún tipo de ansiedad o estrés generalizado? En este vídeo voy a intentar arrojar luz para que puedas ver síntomas o signos para saber si puedes estar padeciendo de ansiedad. Pero antes de nada, recuerda que este canal destina el 70% de los ingresos a donaciones para prevenir el suicidio. Es por eso que, si das like, compartes y te suscribes al canal, nosotros nos hemos comprometido con nuestros usuarios a que cada millón de visitas donaremos mil euros. ¿Sientes que todo te preocupa? ¿Te agobias fácilmente? Puede ser que padezcas de ansiedad generalizada. Antes hacer una tarea te llevaba tan solo 5 minutos y ahora tardas más de la cuenta o incluso la evitas. Vamos a incidir sobre los síntomas que te pueden indicar si sufres de ansiedad o estrés. La agitación. Si te sientes que estás nervioso o agitado, yo por ejemplo expongo el método del semáforo en rojo, que consiste en que si estás parado en un semáforo y tienes la sensación de que va muy lento a ponerse en verde, has acertado. Estás nervioso. Tienes nervios porque quieres abarcar con todo y no puedes, y eso te genera frustración. Sientes que no cumples con los demás y que no estás a la altura. Ahí tienes el primer síntoma indicativo. Antes de seguir, debes de tener en cuenta que esto tan solo es una pauta que te puede guiar. Pero si sientes que cualquiera de estos pasos te supera, acude a un psicólogo en primera instancia. Y si los pensamientos, monólogo interno, que lo llamamos nosotros, es demasiado fuerte, acude a un psiquiatra sin dudarlo. Y piensa que no es nada malo, sino que es necesario para que no vayas a peor. Así que no lo veas como un estigma con el que te van a juzgar. Porque si vas a peor, entonces llegarás al vacío y de ahí será más difícil arreglar todo pensamiento catastrofista El segundo motivo, y no por eso menos importante, es la sensación de que algo malo va a ocurrir y que no puedes hacer nada para evitarlo. Yo pongo por ejemplo el recibo que no podré pagar, que se acabará convirtiendo en que no podré comer y por ende perderé mi casa. También te puede pasar hacia las personas que crees que les puede ocurrir algo y por eso quieres sobreprotegerlas. A todo esto, si quieres comentar algún caso en particular, lo puedes dejar en comentarios y te podemos asesorar o derivar a un terapeuta. A día de hoy, muchos de estos problemas se pueden resolver de forma telemática con un profesional. Si hay alguien de tu familia que padece ansiedad y no sabes cómo ayudarle, sería conveniente que intentaras entender por qué le ocurren esos ataques. Ritmo cardíaco alterado. Si tu ritmo cardíaco se dispara, donde antes estabas más relajado, es un identificativo de que algo no va bien. En reposo no puedes tener un ritmo cardíaco acelerado y es por eso que hay que incidir en qué está provocando esa aceleración e intentar sofocarla tanto física como por ejemplo haciendo deporte o mentalmente. En este caso haciendo uso de la meditación. Respiración acelerada. Notas que respiras muy rápido, que a la mínima que alguien te dice que has hecho algo malo, algo se remueve dentro de ti y todo empieza a agitarse y generarte malestar. Esto puede venir acompañado de una sudoración excesiva que puede aparecer incluso poco después de asearse y genera un olor persistente y bastante agresivo. Temblores. Otro motivo por el cual deberías preocuparte es el siguiente. Siéntate en una silla con respaldo recto y extiende los brazos desde el pecho hacia adelante. Si notas que no eres capaz de mantenerlos en perfecto equilibrio y se tambalean o tiemblan, ahí tienes otro síntoma de que la ansiedad puede estar afectándote. Mala higiene del sueño. Muchos pacientes se quejan de que ya no duermen bien, no duermen las mismas horas o que incluso se duermen en el trabajo o conduciendo. En pocas palabras, la higiene del sueño se ve interrumpida y ya no tiene la calidad que solía tener. ¿O ya no tenemos ese sueño reparador que tanto nos ayudaba a descansar de los problemas y del cansancio por las noches? Se te olvidan las cosas. Estás leyendo y de repente te das cuenta que has perdido el hilo de lo que estabas leyendo. Te cuesta retener la información e incluso en algunos casos te olvidas de números de teléfono que conoces o apellidos de personas que son cercanas a ti. Cuando ocurre esto, hablamos de memoria a corto plazo y a largo plazo. Si en el corto ves que te cuesta mucho retener mucha información en poco tiempo, quizá tu cabeza tiene más preocupaciones que te impiden almacenar dicha información. Gastroenteritis. Puede ser que cuando vayas al baño, tu flujo gastrointestinal se ve afectado. Notas que tienes que ir muchas veces de vientre al servicio, notas acidez en el estómago, o que incluso necesitas comer para poder saciar ese malestar que llevas contigo. Puede ser, y tienes que tener en cuenta, que el estómago es uno de los mayores indicativos para saber si tienes problemas de estrés, y es uno de los principales para solucionarlo. Es por eso que debes de tener una dieta saludable y que te permita hacer una digestión suave para no pasar lo peor. Malestar futuro. Tu jefe acude a ti y te dice que mañana te tienes que quedar 10 horas en la oficina. Y tú, con tu cansacio acumulado o incluso el hecho de que no puedes dar la talla para las tareas que te van a pedir, te vas a dormir pensando que el día de mañana va a ser un infierno y que no sabes si serás capaz de llevarlo a cabo. Ten cuidado con eso y, sobre todo, coge la baja si es necesario. Si no, acabarás en un bloqueo total que te impedirá hacer absolutamente nada que no te haga daño y el único sitio donde te podrás sentir seguro será en tu casa, o incluso en tu cama rutinas preestablecidas por último y en relación al tema anterior está el hecho de que puedas tener cosas pactadas familiarmente hablando que a día de hoy no puedas atender llamar a tus padres o a tus tíos incluso hacer comidas familiares ya no sabes qué decir para que no te juzguen y poner una excusa para no tener que ir y que te vean mal a la que empiece la rueda tienes que tener en cuenta que cada vez afrontarás menos cosas hasta el punto de que cuando veas nueve dígitos en tu teléfono le pasarás el teléfono a alguien para que atienda esa llamada por ti como veis es de vital importancia establecer síntomas que cabe decir que tienen que tener una recurrencia para poderlos tener en cuenta si son esporádicos con meditación, ejercicio y un par de días alejado de todo, seguramente lo vas a superar, ya que si estos se reproducen a diario es cuando la atención médica es más que necesaria, sobre todo porque en los procesos cognitivos es muy fácil hacer pasos atrás, pero es muy difícil avanzar, por eso es importante tomar conciencia de nuestra situación para poder manejarla cuanto antes. Pero espérate un momento. Lo que sí te diré es que no está todo perdido, no te des por vencido. Aunque lo veas todo negro, veas que nada va a salir bien, todo tiene solución, puedes estar seguro. Así que apóyate en tu familia o amigos y sobre todo intenta dormir bien, eso te ayudará. Vete siempre a dormir a la misma hora y sobre todo ten una dieta variada y saludable. Haz ejercicio, sal a caminar o a correr, con que hagas media horita ya es suficiente y ten objetivos siempre. Una persona sin objetivos es una persona destinada a perderse en sus pensamientos. Así que si quieres salir adelante, si quieres que hagamos un vídeo sobre cómo arreglar estos síntomas, deja tu like de amor para que sepamos que lo quieres y lo haremos lo antes posible. Y recordad, mañana será el mejor día de vuestra vida. Un abrazo.